saludando, estás saludando Entendible Bueno, mirad El juego En el juego Es un juego que supongo que habréis jugado alguna vez ¿Habéis jugado todo a par y par alguna vez? ¿No? ¿Y vosotros? ¿Os suena par y par? No Vale Bien Pues Par Par se refiere a los números pares. ¿Entendéis? Impares, números impares. ¿Ok? Bien. Los de aquí, este lado, son pares. Y este lado de aquí son impares. Si yo digo par o número par, huyen los pares. ...y los impares tienen que coger... ...y la línea... ...hasta donde tenéis que llegar es... ...hasta la eh, línea de fondo de la pista de baloncesto... ...donde está la pica... ...por cierto... ...la pica... Eh, ...por cierto, aquella pica ponerla paralela a esta... ...y aquella ponerla de pie en el fondo... ...sí, aquello a los que están demarcados muy bien ahí, eso. eh, bueno lo habéis entendido si yo digo y si digo impar al revés, hay que pillarlo antes de llegar a la línea de fondo. si digo impar, saldrían corriendo los impares y los otros intentarían cogerlo. ¿entendido? Sí. ¿todo entendido? vale Después iremos diciendo otras cosas y otras palabras y todo será acumulativo. O sea que ir recordando todas las palabras, las acciones que hay que realizar. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo sencillo. ¡Dos! morino pero que, que iba por la zapatilla y volvía ¿Para a número, Entonces eh, Por ejemplo, ahora digo ¡Impact! Gabriel López. O sea, la ha dejado todo el rato. La ha dejado todo el rato. Tiene ha dejado. Se ha dejado. La ha dejado. Todo el rato que se vaya. La ha dejado. ha dejado. todo ha dejado. La ha dejado. Se ha dejado. ganar, ¿eh? O sea, yo no, no Eh, bien, igualmente que tenemos, hemos dicho números pares, números impares, vamos a poner algunos signos que los, por ejemplo, eh, que digo palmada, si digo palmada es par, una palmada es par, o sea, hacer así, par, par, y si silbo, es impar. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Qué pasa por ahí que no he entendido? A ver, corto, ¿qué dicen por ahí? ¿Eh? ¿Que no lo he entendido? Vale. ¡Atento! Tanto en sentaros, vamos a ir poniendo penalizaciones allí. ¿De acuerdo? Pero como tenemos un marcador, lo que quiero que veamos es que también os vamos a utilizar a vosotros de marcador. Os explico. Cada vez que vaya ganando, por ejemplo, aquí en esta pareja que están al principio, que son. Eh, ¿Selina? ¿Selina y Gabriel? Poneros de pie. Vamos a suponer que yo digo paro lo que sea y gana Selina entonces ¿qué hacemos? en vez de volver al lugar donde está ahí en el centro lo que volvemos es a la primera pica que ¿okay? ella ha ganado vamos a la primera pica, a la línea donde está la primera pica más allá, venga ahí, ahí, ahí, ahí. o sea que ahí se sentarían, ¿lo entendéis? sentaros, sentaros sentar. exacto ¿Lo entendéis? Si hubiese ganado Gabriel, se sentaría en la línea que une esas dos picas. ¿Para qué? Para que vayamos aumentando puntuación en función de quién va ganando. Si llegamos al final de la línea de fondo de la pista de baloncesto, que son cinco picas, se sumarán los cinco puntos allí. ¿De acuerdo? Y entonces iremos viendo que quién gana, si los impares o los pares. ¿Entendido? muy bien muy bien pues ahora vamos y ahora rápido volvé a vuestro sitio pero ya como tú quieras como están ellos allí quédate por aquí Luego la gente tiene que hacer los palmados. Entonces ahora nos pregunta acá. No. Vamos a ver. Espérate que yo me entere. Ah, vale, vale. ¿Han ganado todo lo de la derecha? Vale, hecho. ¿Ha ganado alguien de la izquierda? Esto es inaudito. Es la primera vez. Es la primera vez. Eh los impares son malos de solemnidad creo que es la primera vez que ha pasado ¿eh? no me lo puedo creer que si esto haya pasado ¿eh? bueno bien además ahora vamos a incluir otras cosas que son las siguientes vamos a incluir cálculo matemático. Bien, ¿qué significan los cálculos matemáticos? Que tenéis que, yo digo, multiplico 3 por 4 y vosotros decís 12. Eh, raíz cuadrada de, yo qué sé, 483. Eh, la raíz cuadrada de 483 no lo voy a decir porque sale decimal, pero... Otras raíces cuadrada sí la voy a dar, ¿no? entonces, entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Pues que si sale el cálculo par o impar, pues tenéis que hacer lo que sea en función de si es par o impar. ¿De acuerdo? Bien. Pues entonces ahora decimos, por ejemplo, raíz cuadrada de... Grab <laughs> Where. ¿Estás jodido? Sí. Vale. No un sí. Lo siento. Eh... Oye, el ratio de hoy ya va a eh... dos. De... Vamos a ver. El ratio de hoy ya sí. se ha pasado, ¿no? Sí, sí o sea, se, se, se, se ha ah, ¿eh? sí. Vale. Eh, vamos a ver. Eh, con esto del cálculo matemático hay algunos que serían. Entonces, creo que lo mejor va a ser que hagamos otra cosa, que es, por ejemplo, eh, algo de letra. Bueno, entonces, vamos a poner que contéis las sílabas de las palabras... Sílabas. ¿Vale? Entonces, sílabas. Tenéis que contar las sílabas de las palabras... ¿Vale? Si las sílabas son pares, pues y si la sílaba solo impara, pues impar. ¿Vale? ¡Granada! al final 5 eh, no. puntos para Gabriel y os ponéis aquí 5 puntos para Gabriel y 5 puntos para Carmen 10 puntos a los padres a los padres, te digas no No, No, no, no, no sí, He dicho lo de... La cálculo que os va bien con lo de letras porque ahora voy a decir canción. ¡Viva! ¡Viva! ¡Casentella! ¡Mazmed! Distombo es un poco trampa, ¿eh? ¿Y eh, no es que es, que es que trampa es qué? El pistonco es trampa. No, trampa, no. Que es que hay que saber hacer las cosas bien. Además que eso se da de verdad no en segundo de carrera, en segundo de primaria. <risa> vale, o sea, es para que nos asustéis. Eh, cinco. Camión no, no. que el juego está bastante igualado porque van 25 a 0 o sea y ahora si nos pusiéramos si nos pusiéramos a contar los puntos de los impares hay 1, 2 y 3 y de los otros pues no te digo nada o sea que por favor impares sí, ¿no? es para sorprender algo pues a ver si va bien porque esto va muy chungo ¿eh? bueno Ahora con esto de los cálculos tengo un problema, es un dilema que no tengo muy claro y es el cero cómo lo ponemos? ¿Par o como impar? Par, ¿Para qué queda? El cero neutro. Ahí es par, porque no es pero el cero no Pero el cero es... Sí. No, Esa está bien, ¿eh? Esa está bien. Pero no, el cero lo vamos a considerar una cosa diferente. Y entonces el cero lo que vamos a hacer va a ser, independientemente de donde estemos sentados, tenemos que volver al centro los dos y desde el centro ir corriendo hasta la línea de fondo de la pista de baloncesto, o sea, hasta no, no, no, la línea de la última pica, tocar esa línea y volver a donde estáis ahora sentados. La, la, línea, bueno, en entonces, la línea es la línea. ¿no? ¿La línea, es la línea? En la, la línea de la etapa entendido, eh, eh, Evin, Edith y Mario Bien, eh, lo van a hacer Kevin y Mario para que lo enteréis. Pero esta línea central no esa, esta es la línea central. ya un... es eh, ¡Silencio! Vamos a suponer que digo cero y entonces lo van a hacer el ejemplo que y Mario. va al centro ¿no? eh, Y en el centro no tienen que tocarse ni nada. El que ha llegado antes, ha llegado antes. Y salís corriendo rápidamente hasta el otro lado. Y luego donde tenéis que quedaros sentados es ¿eh? donde estaba sentado al... principio. ¡Ahí! ¿eh? Eh, Procurad no ir de cabeza para matar, ¿eh? No de golpe aquí. No hace falta, no hace falta morir en el intento. No hace falta morir en el intento, pero ya había entendido lo que es. Eh, ahora lo que vamos a hacer es, en lugar de estar como estáis así sentados, nos vamos a poner sentados de espalda, espalda con espalda. Yo tengo una duda. Dime, Carmen. No, es que esos son pares, esos son pares, el cero es cero. Y ahora, mira, Carmen, hoy no estoy así especialmente agrio, eh, si no hubiera dicho que también podríamos poner el cero con otras cosas como igualdad, empate, equilibrio, cero. Ni frío ni calor, cero, ¿Entendéis? pero lo voy a dejar con cero. Sobre todo porque tenemos aquí unos compañeros de Erasmus que con las palabras se hacen un lío tremendo. No, eso lo hemos dicho al principio. Solamente puedes pillar al compañero cuando tú estás de pie. Si él está sentado, eh. si él está sentado, si él está sentado. Eh. Si él está sentado, si sí lo puedes pillar, porque quiere decir que no se ha levantado. Pero el que pilla tiene que estar de pie. No vale ni tirarle del pelo, ni de los pantalones, ni de las oreja ni tirarle pellizcos. No vale. No vale que te coja el pelo para oh, sí, que no salga. Sí, sí, eso, eso entiendo, pero el fuego no entiendo. El, eh, el, ¿Es el mismo? El mismo. Cuando diga cero. Okay, okay. Solo cuando digo cero. Okay. Lo demás igual. O sea, se acumulan las palabras. ¿Vale? ¡25! ¡Mamé! ¡Le vale agarrar! ¡Cero! Alejandro, no es así. Yo estaba allí, allí es donde te tienes que seguir. Eh, eh, no volvemos, no volvemos a la línea central. No se vuelve, os tenéis que sentar en el sitio de donde partíais, de donde estabais sentados. Da igual, que se siente. Da igual que se siente. No hay, se Tenéis que sentaros donde estabais anteriormente. Ah, ah, ¿Vale? Y ahora ya, el que haya ganado un punto u otro lo ponéis, pero es ¿eh? el sitio donde la ah, va. va. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Pues pero. Yo no he dicho que os tumbéis, pero se me está ocurriendo lo de hacer flexiones y eso mismo, no, ¿eh? no, no, no, no. Eh, Vamos a ver, además de todas estas cosas, eh, igual que hemos dicho cero, vamos a poner otras palabras, que son muy sencillas, que son rana, pirata. ¿Qué pasa? No? Cada está separada. Bueno, pues vamos a decir pirata, ¿eh? eh, eh rana, rana, pirata, ¿y cuál es la otra? Rana, ¡ay, ah, cangrejo! ¿Os encanta lo del cangrejo o gusto. Cangrejo, Rana, ¿qué significa? Rana es que hacéis el mismo recorrido que en cero, o sea, volvéis al centro y tal, pero todo en salto con pies juntos, ¿no? Salto con pies juntos. Juntos significa que salen a la vez y vuelven a la vez los pies. No van uno detrás de otro. Eso no es salto de rana. Luego, pirata. Pirata es ir a pata coja. Vais a una sola pierna todo el rato. Desde donde estáis hasta el centro. Desde el centro hasta, hasta el, el fondo. Y luego volvéis. Todo a patacoja. Podéis cambiar en el fondo de pierna. Pero no es pirata no es pata coja alternativa porque eso es correr normal y corriendo ¿vale? y rana, pirata y cangrejo es muy fácil, tal y como estáis ahora mismo, apoyáis las manos subís el lugar de vuestro cuerpo que pierde ese castro lo hacemos ¿entendido? Ven, hazlo, hazlo, hazlo de cangrejo otra vez. Venga, venga. ¿Hay hecho. que ir de ¿sí? ¿Vale, cangrejo? Sí. sí. Venga, vamos. ¡Cangrejo! ¡Ay, ay, ay En función de quién haya ganado, os movéis, venga, os movéis. ¿Quién, ¿Quién ha ganado? ¿Dónde estabais ya? ¿Estaban ahí? ¿Estabais ahí? ¿Estabais ahí estaba ahí? ahí. Ok, ok, venga. ¿Qué haces cabrón? Venga, que Alejandro estaba ahí, Alejandro. No, no, al suelo. ¡Ey! Venga, corto, abajo. Ah, no. Sí, sí. Eh... ¿verdad? Oye, esto no es normal. 35-0. Pero qué lucha que tienen, qué ah, gente tan luchadora. Mario, ¿qué me decías? Que eso era un, un inicio, ¿no? Tú eras otro. Ya, venga, venga, va. Pues a, ver a, si, ver, a ver si sorprendéis, porque esto va pero más de verdad, ¿eh? Ver, ¡Pirata! si los impares ganan un punto ¿eh? bueno, están llegando, míralo, míralo ¿Llega medio? Ganado, ¿sí? vamos a ver si los impares hay que llegar al medio hay que llegar al medio si hay que llegar al medio ¿No? sí, Vamos a ver, desde donde estáis, lo primero hay que ir al medio. Ah, y luego... ¿Dónde te sientas? En el cono que está... Pero primero hay que ir al medio. Las dos de pie. Poneros las dos de pie. De pie. Cuando hay una duda, cuando hay una duda piedra papel. A, a uno. la duda A uno. A uno. A uno. A uno. A la A ahí A bien A uno. A uno. A por A A